Bueno, estamos por, estamos por empezar el club de lectura de Carta de una Desconocida con Luismi de El Estante Literario. Acá les dejo el link para que ingresen si, si les da... Bah, otra vez, otra vez, última vez. <risas> bueno, estamos por empezar eh, la conversación del club de lectura del libro Carta de una Desconocida, Estefan Svayt. Eh, vamos a estar con Luismi de eh, El Estante Literario, entonces acá les dejo el link para que se conecten. Bueno, bueno, ¿cómo están? Acá creo que ya estoy melo, como siempre. Problemas técnicos. Pero aguanten que eso está, pero... Bulete. ¿Me escuchan bien ahí? En, el, en la transmisión. Confirmen. Confirmen. Es que estoy aquí probando nuevas técnicas. De transmisión. Y creo que va a ser una chimba. Ya tenemos aquí a Germán Espíritu. Esperando a conectarse. Confirme en los comentarios si se ve. Si todo melito. Si todo excelente. Eh, ahí en la transmisión. A ver, yo veo si... Yo creo que está más tosta que 30.000. Ahí está Germán en los chats. ¡Ah, Melo! Es que será... Seré yo, señor. Se escucha bien. Y se ve bien. Es que... Es que el, el sonido, no sé si sé que se tildó. Pero necesito que me digan si se ve bien porque yo no estoy viendo que se vea. Listo, me dicen si se ve ahí. Se escucha bien, pero necesito que me digan si se ve bien. Porque es que en mi YouTube no sale que me veo. Entonces no sé si seré yo. Aguántalo, Germán. Ya se escucha muy bien. Ah, Melo. Bueno, es que soy yo. El problema soy yo, que no, no me ve mi YouTube. No se ve acá. Pero ah, ya miraré cómo resuelvo esta bondad. De todas maneras, tenemos aquí ya a Germán. El queridísimo Germán esperándonos a nosotros. Se ve y se escucha muy bien. Bueno, confiar en ustedes porque es que yo no me veo acá en el playback. Pero bueno, buenas noches, ¿cómo están? Empieza la transmisión, como siempre, con toda la alegría <risa> Con toda la emoción eh, Hoy estamos acá en la segunda lectura conjunta del año La lectura conjunta de Carta de una desconocida Estefan, Zweig. qué maravilla de libro? Ya tendremos oportunidad de hablar de él y de tantas cosas Pero voy a saludar a la gente en el chat Veo ahí a Germán, por supuesto que lo tengo por aquí esperando Alinda, Sergio, yvet Jorge, Sandra, chicas, chicos, ¿qué más? Mariana, Alexandra, ¿cómo están? Bueno, estamos melos acá, perfecticos. ¿A qué vinimos hoy? Hoy vinimos nada más y nada menos que a hablar, como les dije, de carta de una desconocida. Y vamos a hablar con Germán. Germán Cafore, que me, me enteré estos días que no se llama Germán Cafore, el apellido no es Cafore. Eh, pero ya lo vamos a tener acá para que nos hable sobre él Obviamente vamos a hablar del libro, de la película Y también eh, hay una sorpresa para Germán que no le dije No le dije, pero le tengo una sorpresa Así que dejemos que Germán hable por sí solo Germán, ahí estás Buenas noches, ¿qué más mi bro? Ya te veo Hola, hola, Luis. ya salí, no sé Es, es la, la primera vez en, en un live en YouTube entonces, bueno, acá encantado, eh, un saludo para todos, para todos los que están en el chat, para ti, muchas gracias por la invitación y, y pues emocionado que hablemos de, de este gran autor y bueno, de una obra fabulosa. Sí, excelente, ahí te estamos viendo ya, bueno, ¿qué, qué le estaba diciendo a la gente que que estoy, es que tengo miedo, no Germán, no temas, <risa> que, que por primera vez estoy probando esta método de transmisión, los que me siguen sabrán los fracasos y grandes ridículos que he hecho yo, <risa> he hecho yo con las transmisiones, pero eh, si se tilda un poquitico me van a perdonar, creo que va a funcionar bien, pero, pero es mi computadora <risa> pero creo que va a funcionar muy bien, así que empecemos con toda con nuestro jingle. Hermán, hermán, ¿qué más hermano? Qué gusto conocerte por segunda vez esta semana. Vamos a hablar de vos, Voy a presentar aquí a los seguidores del estante literario. Yo te sigo, te conocí por TikTok, porque ¿a quién TikTok nos recomienda tu contenido con tu, famoso serie, tu famosa serie de 30 libros en 30 días? Contanos vos qué, quién sos, cuál es tu verdadero apellido. Bueno, o sea, técnicamente yo, yo digo, yo digo, o sea, Cáforé en cierta medida es mi apellido porque, es, pues, yo soy, mi nombre es Germán Castro Forero. Eh, yo soy abogado y pues les cuento, bueno, nosotros eh, tenemos una oficina con mi hermano y queríamos poner, pues, la oficina Castro Forero. Pues resulta que hay otros dos hermanos en Colombia que son de apellido Castro Forero, igualitico, y ya tienen una oficina así. Entonces, bueno, eso fue como hace tres años. Y en un viaje a Cartagena, me acuerdo mucho, estábamos como en el mar y yo dije, oiga, Cafore, Cafore suena chévere, suena bonito. Tiene como, como musicalidad, suena como un apellido, eh, porque había como, o sea, habíamos barajado 10.000 opciones y todo a mí me sonaba como, no, eso, no, no, no me convence, no me convence. Y, y pues salió y a mí me dio un día, antes de generar contenido, esto no sé, fue hace como tres años ya. Y yo dije, pues me voy a poner en las redes así, porque pues cuando la gente me busque, eh, queda como un identificador también, como una marca personal. Y para mí, pues esa es mi, mi marca personal. Solo que el otro día estábamos hablando con Luis, la, la segunda vez en esta semana, la primera vez de esta semana, perdón. Y entonces, eh, no sé por qué salió, ¿no, Luis? Yo creo que fue que, que algo como, y ese apellido raro, ¿no? Sí, y sí. Dije, no, no, no, pues es que no existe. Total, sea. no, está, no existe. Ahora, ahora existe como marca personal, digamos, pero pero realmente pues mis, mis apellidos de nacimiento son Castro Forero, eh, y ahora para contártelo el reto de 30 días, 30 libros, bueno, pues es que eso es una historia larga, ¿no? Pero, como, como resumiendo un poco, resumiendo un poco, bueno, es que no se puede resumir tanto, pero... <risa> <risa> Yo te voy a ayudar en, la, en el resumen, vas a contarnos dos cositas, aquí tenemos a gente conectada, entonces recuerden que estamos acá en la lectura conjunta, de carta de una desconocida de Stefan Zweig ya vamos a empezar a hablar del libro, pero es que tenemos acá un invitado de lujo, más de 230 mil seguidores en TikTok, eso no importa, lo importante es que es mero pana, mero parcero, mero bien eh, y ya van a ver que vamos a aprender mucho de él, entonces eh, yo lo que te quería preguntar antes de lo del reto, para que vaya pensando cómo lo resume es cómo, que ahorita dijiste que cuando que el cafore hace antes de crear contenido entonces la pregunta es cómo y por qué ¿Te metes al hoyo de las redes sociales? <risa> ¿Por qué decides crear contenido y de libros? ¿Y por qué en TikTok? Eh, contanos. Bueno, porque es una oportunidad histórica. ¿sí? Yo creo que este es un momento, a todos los que están en el chat, eh, si tienen alguna pasión, algún gusto, empiecen a hacer contenido. Ojalá en TikTok, eh, que es una muy buena plataforma, eh, les permite llegar a un gran público, eh, les permite conectar con personas que compartan intereses y es una oportunidad histórica realmente. Yo no sé si ustedes eh, en, habrán leído, pero se los recomiendo, el libro de Malcolm Gladwell, Fuera de Serie. En Fuera de Serie, digamos, hace un análisis de cuáles son los factores que influyen en, en las personas fuera de serie. Entonces, ahí hace un análisis, una cosa interesante. La mayoría de los jugadores de fútbol eh, cumplen años entre enero y marzo. Y entre enero y marzo, ¿por qué? pónganle cuidado, la, los, los exámenes de selección para los equipos de fútbol son normalmente entre enero y marzo. ¿Y esto qué tiene que ver? Que la, el margen de entrada es por edad. ¿sí? Entonces, tú que tienes 13 años, eh, que los cumpliste en febrero, el examen es en enero, pues tienes 13 años y 11 meses al momento del examen. El que cumple en diciembre, los 13 años, tiene 13 años y un mes. Pues resulta que esos 10 meses de ventaja son, son una locura, ¿sí? Y le ayuda mucho a las personas que se presentan, que tienen 13 años y 10 meses o 9 meses, a tener mejores resultados. Ese es el estilo del libro. Y uno de los capítulos que a mí me marcó y yo dije, ¿qué es esta locura? Es eh, de las... 45 personas históricamente más ricas de toda la historia nacieron en un periodo de 8 años en Estados Unidos, en 1850 y algo. Puedo estar muy equivocado en el año, ¿sí? Pero el concepto es eh, que hay ciertos momentos históricos en los que hay que aprovechar el espíritu de la época. El espíritu de la época es más una expresión de Robert, Gre de Robert Greene en las leyes de la naturaleza humana. Pero quedémonos con esto que es muy interesante y es... Eh, ej siguiente ejemplo. Eh, Steve Jobs y Bill Gates nacieron el mismo año. Eh, y hay, yo puedo seguir y seguir con esto y es hay ciertas oportunidades ciertos espacios que uno tiene que aprovechar los factores que gladwell en parte menciona que se me hacen brutales es que tienes un rango de edad precioso si eres demasiado joven cuando esté sucediendo ese momento histórico eh, tal vez no tienes la valentía no tienes los recursos pero si eres demasiado viejo ya te has llenado de ciertas obligaciones eh, ya tal vez tienes una familia muy formada, tienes un trabajo muy estable, entonces no te atreves tampoco a dar el salto. Eh, ya no estoy resumiendo mucho, ¿eh? yo dije que era una historia larga. Eh, y miren que yo cuando estaba en la universidad, hace años, yo quería iniciar en YouTube, ¿sí? Y me dio miedo, así de frente, yo digo, me dio miedo. Como que yo dije, no, ¿cómo voy a hacer? No sé. Pero iba a ser de libros. Eh, era de derecho, en su momento yo pensé, voy a hacer algo de derecho. y entonces eh, ya este momento este momento, digo el, dos, el 2022, yo dije este puede ser el último tren TikTok puede ser el último tren o sea, ya fue YouTube en YouTube ya es difícil iniciar sí o sea, realmente yo siento no, que no, no es difícil Méteme, bueno, porque meta, acá, hay, acá tenemos un duro, un duro en YouTube eh, <risa> un duro porque yo... me da duro YouTube <risa> pero entonces yo dije, pues quiero aprovecharlo y lo que pensé es la forma de aprovecharlo es con algo que me guste y que me guste lo suficiente para que yo diga, le voy a meter todas las horas que pueda al día. ¿Sí? O sea, que cada minuto que yo tenga libre, yo diga, bueno, voy a trabajar en esto eh, y que yo siento que puede ser algo que puede influir positivamente. ¿sí? Eh, porque de esa manera no me voy a desmotivar en el camino, si recibo hate en algún comentario, si estoy cansado, pues como es algo que realmente me gusta, y que disfruto, yo disfruto, o sea, en mi vida cotidiana pues yo ya leía, ¿sí? Entonces yo dije, voy a hacer esto y en parte, acá se va a unir algo relacionado con mi profesión ¿por qué nace ese formato? Yo, gran parte de lo que hago, aparte del reto, digamos, de 30 días, son blogs yo me grabo mientras que estoy leyendo y es con la salvedad de los abogados que pueden estar escuchando hay muchos abogados que hablan mucha paja ¿sí? Entonces, pues no, pues no No, no, no, yo soy un tipo serio no no, no. Pero como que es un ambiente en el que predomina esto como... El veces, ego. La apariencia sí, sí. por Yo conozco de... un par de abogados. Sí, sí Son sí, mis no. favoritos mira... después de los médicos. <risa> no, y mira que yo en algún punto de la vida me empecé a dar cuenta... O sea, había alguien, X, hablando de un libro. Un libro que yo me había leído. Y yo decía, oiga, pero a mí no me suena. Yo, yo tal vez no lo leí bien. Tal vez, sí. Y mira que esta idea la fui madurando, o sea, esto no fue de la noche a la mañana, sino que yo fui madurando como la idea de, que es un, uno de los últimos videos que subí todo, la importancia, creo que para nuestra sociedad, para todo, y es algo de lo que yo intento fomentar, tal vez me ha faltado decirlo más claro, pero la importancia de estudiar, de leer, de prepararnos para opinar. O sea, yo siento que en la sociedad, acá en Colombia, pero en muchos sitios pasa como que es muy fácil opinar, y yo siento, pues, con el perdón de, de, de quienes piensen diferente, que es muy difícil decir cosas serias sin prepararse mucho, ¿sí? Sin eh, meterle la ficha a leer de este tema, a investigar qué más se ha hecho sobre este tema, pues, porque opiniones es fácil tener, ¿sí? uno se puede hacer una idea, pero a veces yo siento que eh, muchas veces como esta idea de, de tengo una idea creativa siendo muy joven, Suele ser es un reflejo de la ignorancia de no haber leído la suficiente literatura sobre el tema, ¿sí? Muchas veces, eh, miren, el libro que leí ayer, estaba leyendo La utilidad la rica, de lo inútil. ¿Cómo lees? Ah, bueno, eh, esa, la, <risas> la, la, la utilidad de lo inútil de Núchordín es súper recomendado. Uh -huh. Yo en un video había hablado como que los libros no sirven para nada, ¿sí? No, no tienen una utilidad directa. Pues resulta que este señor hace 10 años, creo que es el libro, 2013, ya, ya lo había expresado de una manera mucho mejor de la que a mí sí se me había ocurrido, ¿sí ven? Y si yo me hubiera atribuido esa idea, como hablar con mucha propiedad y todo, pues era ignorancia mía no haber leído el libro, ¿sí? Entonces eso pasa mucho y algo de lo que yo quiero fomentar siempre en la cuenta, y por eso también leo como libros muy variados, es la importancia de leer de todo para tener un criterio más o menos de las cosas para hablar. Eh, me estoy desviando un poco del tema, pero, pero es que esto me apasiona, me apasiona y les quiero contar. Se ve, por se, ve se nota. <ríe> el año pasado... Pero trata de la... llevarlo hacia cómo llegaste pero, bueno, a perdón, Stephen Zweig. Pero... Listo, espate, espate. Bueno, es que Stephen Zweig lo, lo conocía antes, pero, pero, para redondear, el tema de 30 días, 30 libros. Yo dije, la mayoría de personas dicen, no se le puede sacar tiempo a leer. Sí, y yo dije, yo tengo muchas acá fotos pegadas en la pared de personajes que me inspiran y personas que hacen cosas impresionantes ¿sí? ese es uno de mis criterios para, para ponerlos en, la, en, el, en el mural de la inspiración le llamo yo eh, y yo dije, oiga, si yo hago el esfuerzo que, que les quiero aclarar, yo nunca he le logrado leerme 30 libros en 30 días, o sea, he estado cerquita pero nunca lo he logrado, y yo dije, oiga si a mí me inspiras a ver Michael Phipps eh, eh, era un loco que se hacía dos entrenamientos súper pesados todos los días durante cinco años seguidos no paró ni un día para navidad ni para su cumpleaños ni para nada y a mí me inspira eso como un ejemplo de determinación yo en un momento dije oiga qué tal que yo intenté hacer algo algo digamos difícil porque no les voy a mentir es difícil sacar tiempo suficiente para leer todos los días casi un libro sí eh, yo dije, oiga, tal vez se inspire a la gente, no a que se lea 30 libros, que nunca ha sido mi propósito, sino que la gente diga, oiga, yo puedo leer un libro a la semana, ¿sí? Eh, puedo sacarle el espacio a eso, y ese ha sido un poco mi propósito, y bueno, de ahí surgió el reto 30 días, 30 libros, que con eso inicié, que fue una maravilla, pues, eso me posicionó de una, me encanta, lo he intentado, como les digo, nunca lo he logrado, lo más cerca de que estuve fue 29 libros en 30 días. Eh, bueno, si hubiese no sido febrero ah no, no, es que si fuera 30 libros <ríe> y... al mes si hubiera sido febrero lo hubieses logrado <ríe> casi, casi, intento mmm, para poderlo lograr yo, o sea, eso no se ve pero yo hago una preselección de los libros hago un análisis, escojo un libro grande un día, después libro mediano después para poder descansar para poder uh -huh. organizar el trabajo yo calculo más o menos cuánto desde antes yo sé, tengo muy claro como mi velocidad de lectura entonces, yo sé, dependiendo de las páginas, cuántas horas me voy a demorar. Entonces, así yo voy organizando. Y lo otro es que pues, yo me dedico a esto tiempo completo. O sea, trabajo y esto y duermo y, pues, y esto. Ya. <risa> y ya. Pero me hace muy feliz. Me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Eh, yo les recomiendo, vuelvo y les digo con lo que inicié, atrévanse a crear contenido sobre lo que les encante. Sí, Sobre algo que ustedes digan, ah, voy a sacar al, un vidito de esto, lo puedo sacar todos los días. Y créanme, créanme que, que no deben pasar este tren histórico, ¿sí? No, no sabemos cuándo va a llegar otra oportunidad de, de generar presencia en redes, eh, de conocer gente extraordinaria acá como nuestro anfitrión. Eh. Vale, vale Oiga, pena, nos vamos vale a ver en Bogotá a final de mes. Aquí claro, claro. Me cayó la, la transacción de... de comprar los boletos. Hablando de Bogotá, saludos a los que están en Bogotá conectados acá, Sandra y todo. Allá nos vamos a ver en Bogotá. Y acá te preguntan, Germán, para que, para que confirmes el libro que dijiste, el que mostraste recién. Eh, ah, que nos repitas el nombre, ahorita lo pongas por el la, chat. La utilidad de lo inútil eh, es, es, es un italiano, nucho ordine, pero se escribe nucio ordine. ¿Sí? Eh, Entonces ni se los escribo. Ah, es parte que el chat lo tengo acá. Sí, nada. <risa> Y acá te están preguntando que cómo es el canal tuyo. Eh, eh, Germán todavía no tiene canal, eh, pero tiene TikTok, eh, Valentina. Entonces lo puedes seguir como arroba Germán Acá eh, si lo vemos pin, está ahí en el nombrecito de Germán. Germán Cafore, tri, tri, tri. ¡Sabe María! Se conectó María Esther. ¡Qué maravilla! Hola María Esther, ¿cómo estás? Estamos acá en la lectura conjunta, Germán. Entonces ahora sí me va a decir usted cómo llega a Stefan Zweig. Y acá para que entremos en materia es cómo llegaste a carta de una desconocida y sobre todo cuándo lo leíste. Bueno, no, yo y vi tu ya, video ya cuando ya lo tenía planeado ya, y pum, entramos de en materia. Bueno, yo es Mike, llegué realmente hace años por un libro, espérense, no, espérense, o sea, les los voy a traer porque los tengo acá, pero un segundo, un segundo. Hágale. Pero que traiga el perrito. Eh, eh, Germán tiene un perro. Estábamos hablando esta semana y, y, y, y tenemos muchas cosas parecidas. Entre esas, que nos robaron con escopolamina. Pero no le digan a nadie. A mí me robaron con escopolamina. ¿What? <risa> bueno, aquí Germán está buscando un libro. Pero yo quiero preguntarles una cosita a ustedes ahí en el chat. Espérate Germán, que les quiero hacer una pregunta a ti y a los... Conectados para que entremos en materia y es: eh, ¿qué más han leído de Stefan Zweig? Porque aquí ya eh, Germán nos va a contar. Entonces, co eh, com comenten ahí en el chat eh, que, qué han leído de Stefan Zweig. Ah, me dice Alberto que se interrumpe la transmisión. Espero que se nivele un poquitico. Es que es mi computador de mierda. Pero bueno, <risa> ¿qué has leído de Stefan Zweig, eh, Germán? Aparte de Carta de una Desconocida y la gente en el chat, comenten qué han leído de Stefan Zweig, de este autor. Bueno, ausiliar. si quieres, seguir respondiendo mientras que el chat se anima. ¿Listo? Hágale, que ahí se va a animar. Yo les tengo que recomendar, lean Mendel el de los libros. Es una de las cosas más maravillosas. Yo lo adoro. Es un libro muy, muy corto. 50 páginas, 60 páginas. Eh, si sí, sí, sí, contamos con tiempo, Permítame, permítanme leerles un, un, un fragmentico. La belleza de marcar. Yo de una vez les llego al momento. Eh... No les voy a hacer spoiler, pero miren esto tan hermoso que habla Jacob Mendel, es el digamos, eh, el protagonista de esta historia, alguien dedicado a los libros. ¿sí? Jacob Mendel, a tan solo dos pulgadas de distancia y ya tiznado por el humo, se había caído un carbón y estaba eh, inundando todo el espacio donde estaban de humo. Jacob Mendel, a tan solo dos pulgadas de distancia y ya tiznado por el humo, no había notado nada, pues leía como otros rezan, como juegan los jugadores tal y como los borrachos aturdidos se quedan con la mirada perdida en el vacío. Leía con un ensimismamiento tan impresionante que desde entonces cualquier otra persona a la que yo haya visto leyendo me ha parecido siempre un profano. Eso me pareció hermoso, o sea, la frase continúa, pero habla de la dedicación absoluta a un oficio y, y en particular a la lectura, y eso yo dije, qué, qué cosa tan hermosa, ¿sí? Y más aún que este libro en particular, que no es el que nos ocupa hoy, eh, representa mucho del estilo de Spike, ¿sí? que lo vamos a hablar más adelante, un estilo en el que eh, suele ser un testigo de unos hechos o alguien que nos cuenta otros hechos. Hay, hay un protagonista inicial, digamos, y este interactúa con otro protagonista que termina contando una historia o, o que nos habla de unos recuerdos. Y, y fue un libro que a mí, me, como les digo, me, me impactó profundamente porque por la profundidad con la que eh, analizaba ciertas emociones humanas. Ese estilo narrativo me parece que favorecía como ver ciertas emociones y, y el contexto de Mendel, el de los libros, es en, en, la, en la gran guerra. Entonces, eh, chocaba como esa impresión de que una persona como Mendel era inútil en ese contexto de la guerra. No les hablo más porque no les quiero dañar el libro, pero yo siento que para introducirse a Spike es, es una obra hermosa. Entonces desde ahí yo dije, wow, quiero saber más de este autor y empecé, y empecé a buscar libros de él y, y todos son muy corticos, miren, una historia crepuscular, todos son así. Yo ya he leído gran parte de la narrativa de Spike. ¿sí? Él tiene ensayos, tiene libros que ustedes pueden conseguir que es correspondencia, él conocía a muchos de los grandes escritores de su época eh, tiene unos diarios, creo que fue lo que mencioné, perdón, diarios. Eh, era un exper experto en biografías, tiene una colección grandísima de, de una cantidad de personajes que ustedes no se imaginan, la forma en la que lo narra, una cantidad de, de ensayos, creo que ya lo dije, eh, fabulosos, análisis geniales. Y a carta de una desconocida llegué porque otro amigo, creador de contenido, la mencionó y era uno de los que yo no había leído y estuve en México hace eh, tres cuatro meses, en noviembre, para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y allá lo vi, no, no, no lo había conseguido, ¿no? Y entré a una librería muy linda en, en Ciudad de México, y preciso, fue el destino, estaba ahí, lo vi, directo. Y me lo leí por primera vez eh, en esa librería, con un cafecito divino, me, me, me encantó. Y este año tenía ganas desde hace tiempo de hacer un reto de leyendo 24 horas, algunos de los creadores de contenido que conocí en, en la feria de Guadalajara, también de libros, hacían digamos más o menos frecuentemente un reto de leyendo por 24 horas, y a mí se me ocurrió en parte, hay una obra, otra de Spike, que les recomiendo 24 horas en la vida de una mujer, entonces yo dije, Blanco, esta gallina lo pone, vamos a hacer 24 horas leyendo Stefan Zweig. Eso fue este año, como a mitad de enero, entonces me cogí todos los libros chiquitos que yo tengo de Zweig, de narrativa de Zweig, y me los leí. Entonces, esa fue la, la, la segunda vez, pues disfruto mucho leer Zweig, les recomiendo leer Zweig. Eh, tiene una sensibilidad especial para las emociones humanas, eh, y, y nada de verdad es uno de los grandes a, a mi gusto y el de mucha gente de la que estimo su opinión tiene una opinión similar del valor de spike eh, entonces se los dejo de recomendación y qué bueno que se hayan animado pues a entrar acá con carta a una desconocida ¿no? carta es que de una es desconocida. brutal aquí este varias cosas interesantes Mira, primero voy a decir aquí en el chat la gente lo que ha leído ha leído, a ver, yo leo por acá La impaciencia del corazón, dice Linda Novela de ajedrez, que Jen también lo leyó con nosotros, Novela de ajedrez lo leímos en un club de lectura el año pasado, fue buenísimo vimos la película, no sé si sabes que ese libro tiene una chimba de película No, no sabía Uy, parce, La película es buena, pero bueno, hablando de película, ese también tiene película Carta de una desconocida yo se las envié al chat de, a, a, al, al correo con las lecturas conjuntas eh, a los que están inscritos a las lecturas conjuntas, les llegó un correo con toda la información y les llegó un correo con, con la película, si ustedes están acá conectados y no están inscritos a la lista pueden unirse ahí en el comentario eh, fijado al, en, el, en la parte de arriba del chat una belleza, eh, para que se unan de todas maneras, acá lo voy a volver a enviar para que se unan a las lecturas conjuntas y... Eh, y recibían toda la información. En este caso, les envié la película, les envié la primera parte del libro y otras cosas. Así que, únanse. Acá veo muchas personas conectadas. Eh, si están aquí y no han dado like o dislike, pues, denle, hagan algo. Pues, ya, aparezca. yo soy de los que no he dado like. Voy a dar like. Ah, ¿qué pasa, pues, Germán? No, qué vergüenza. Denle, me gusta, denle, no me gusta. El denle de lo casa. que sea, pero hagan algo. Estaba viendo dentro de los no vi ardiente deseo, Uh -huh. Súper, súper recomendado, me sí. gusta mucho. Yo eh... leí eh, eh, el mundo de ayer, buenísima esa autobiografía un poco de él y de todo el mundo anterior de antes de las guerras que vio él. Hay un tema muy interesante con respecto a la concepción de Europa, con respecto a la elegancia y también el mundo del que estaba rodeado Estefan Zweig, porque es un escritor muy aristocrático, tiene mucha clase entonces hay dos cosas importantes, lo primero es que la mayoría de sus obras son personajes de la alta sociedad son personajes que tienen una cultura, una clase eh, y además eh, tiene una elega para mí Spike es el escritor que tiene la más alta elegancia en la escritura, si yo voy a, a describir la escritura eres con clase elegancia, como vos decís es como una sensibilidad por los sentimientos, o sea es ese hombre es clase por todo lado, bien o mal, porque obviamente más que todo lo que retrata es la vida de la clase alta vienesa y europea, en, pero es genial. Y aquí la gente ha leído un montón de él, porque Svice yo creo que es uno de los autores más, pop, eh, más popular de en este momento. Se está editando mucho, se está publicando demasiado y se está leyendo mucho. Yo creo que es un gran autor y es bacano que se esté leyendo, porque definitivamente vale la pena. Acá siguen diciendo Mendel que han leído mucho 24 horas en la vida de una mujer vos recomendaste ese especialmente Los ojos del hermano eterno Miedo, El amor de Erika muchos libros han recomendado acá pero hablando de eso Germán yo quiero preguntarle a la gente y a vos también cuál fue tu parte favorita de esta historia de carta de una desconocida Recomende, recordemos para los que no han leído el libro están acá en vivo gozando de la transmisión vamos a gozar de la transmisión la música eh, estamos hablando de carta de una desconocida de Stefan Zweig, una novela que habla sobre un eh, novelista que recibe una carta de una mujer desconocida quien le cuenta que lo amó toda su vida perdidamente, obsesivamente eh, y por fin le revela en la carta un gran secreto muy hermoso vamos a dar spoiler porque aquí todo el mundo lo sabe para que el que esté acá es porque leyó el libro y es que después de muchos encuentros, una vida obsesiva que ella lo persigue eh, lo persigue a veces muy enfermamente <risa> eh, le, le revela en una parte dramática, ah, es que yo también les quiero preguntar eso, cuando se dieron cuenta y leyeron esa parte, cómo se sintieron qué dijeron y fue, pucha yo me leí esa parte y antesitos de que lo revele, aquel gran secreto, eh, que está en la parte en donde se acuestan y yo dije, ¡Mierda! ¿Será que el hijo es de él también? ¡Ay, Gonorrey, cuando lo confirme! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Entonces, les quiero preguntar a ustedes cuál fue su parte favorita del de libro, de este relato. Y, por supuesto, también a Germán. Germán, ¿cuál fue tu parte favorita? ¿Con la que más bueno, vibraste? Que bueno. te dejó así? Para mí, <risa> el final. <risa> Mira que... A mí me sorprendió. Bueno, hay, hay varias cosas que me gustan, pero yo intento, estoy intentando no ser tan disperso. Ustedes o ya se, ha, darán, se habrán dado cuenta. Yo, uno, no eh, Germán, como... uno aprende a no ser. Yo soy muy disperso, pero uno aprende sí. en el mundo de las redes que le toca pero hacer Se, se fuerza <risa> Es que, pero mira que es más fácil cuando uno tiene un videito y uno sabe lo que va a decir. En cambio, esto sí. como es una conversación. Y también es lo bueno, pues también, ¿cierto? Lo bueno sí, sí, sí. que podemos. Hay que disfrutarlo también. A mí, yo no sé si, si ustedes se dieron cuenta. Al inicio, cuando él recibe la carta, se hace una descripción del escritorio. Mm. Y al final, a mí me dejó en shock. O sea, toda la historia me gusta mucho, pero al final, cuando dice eh, respecto a la flor que llegaba las flores, y que, o sea, eso me dejó eh, impactado. Y, digamos, algo de estilo que me gusta mucho, eso respecto a la historia, y algo de estilo que me gusta mucho es la evolución en la narración, de mi hijo ha muerto hoy. ¿Y cómo le va agregando un pedacito, no? ¿Sí? Mi hijo ha muerto hoy y, y, y, y, y se va construyendo a través de eso. Me pareció fabuloso, me, me pareció eh, narrativamente algo genial porque a pesar de que yo creo que uno puede llegar a tener ciertas intuiciones, eh, será que es el hijo, como que le da un elemento que sigue siendo sorpresivo así uno tenga la, o, o esa es mi percepción, así uno tenga la idea. Igual es sorpresivo por la forma en la que se narra, ¿no? Como una forma eh, creciente. Sí. Yo, algo que quería decir a propósito de lo que mencionabas, que es, es una, yo creo que es de las razones que me gusta bike en concreto también lo, lo voy a enfocar directamente a este libro. A pesar de que los personajes son representativos de una clase social específica, yo siento que ese es el mérito de Spike, que habla de emociones universales sí y de sentimientos universales que si bien están expresados desde, lo que te digo, un grupo social determinado, en determinadas circunstancias, eh, abordan la, la universalidad, digamos, del sentimiento. Eh, acá yo siento, acá para mí hay, hay en juego dos, dos, dos sentimientos, uno es el amor obsesivo y el otro que, que lo reflexioné ya después, no tanto en la lectura, sino eh, la ceguera a veces, no, no sé si expresarlo así, pero ¿cómo no vemos ciertas cosas que están ahí? Eh, eh, la dificultad de valorar las cosas. Y, y siento que por eso, uniéndolo a, a la respuesta de la parte que más me gustó, es yo creo que él no valoró, o sea, para mí me genera una duda, ¿qué pasa después, no? Sí, es, marica. ¿Cómo valoraba esas yo flores? Dije. Yo dije, puta, ¿qué va a pasar? Yo en un punto, como cuando vi que faltaban cinco páginas, dije, marica, ¿qué va a pasar después? Ojalá que YouTube no me tumbe esta transmisión, porque ahorita lo va a poner los, la publicidad, entonces no me pueden bajar si sí, digo groserías, pero <risa> no, <risa> Pero, eh, par, yo también dije, ¿qué va a pasar? ¿Será que quiero que me diga si él va a responder o qué va a decir? Y en realidad lo que hay es como un silencio, pero muy significativo, es más como de una mirada que él hace, un gesto, eh, algo que pasa en el ambiente que es como de, si él sintiera la presencia de ella, pero ya, se queda callado. Y no es como, sí, Porque bueno, el lo que quería, no menos habla, mal lo no dijiste ¿no? pues, nada más. <risas> el personaje nos habla a través de la carta de ella, pero el personaje realmente no nos habla. Y eso, eso dice mucho. sí ese, eh, y, y eso es, perdón, perdóname me termino la idea, es parte de ese elemento estilístico, estilístico que estábamos hablando, que el que habla es un testigo o alguien mm -hmm. que envía una carta o, o, o alguien que cuenta una historia, porque en cierta medida nos deja nos deja con esa duda de de bueno y este personaje qué opina porque en muchos de los libros ese personaje al que le están contando la historia al que está recibiendo la carta no nos expresa su opinión entonces deja deja esos vacíos claro. que nos permiten tener esta conversación tan, tan interesante sobre eh, y que yo para mí también fue, fue una sorpresa para mí si sí era claro que el niño estaba pues el niño estaba muerto evidentemente pero no que ella se iba a morir sí eso pero ella lo dice, ella dice como que si está recibiendo esta carta es porque estoy muerta, ¿no? Claro, claro, pero... Pero digamos, yo siento que no neces... O sea, para mí no... Ah, que no te iba a morir en el momento en que se muere. Yo también lo Lo que yo pensé fue que no sabía si ella se iba a morir pegadita al niño. Porque ella dice que está enferma y todo, que puede que se muera o no... Yo lo que dije, ¿será que se muere ahí esa misma noche con el niño muerto? Por cierto, una imagen súper tétrica ahí. Que, mm. y, y además muy tesa cuando dice que le da miedo o le da cosa mirar al niño porque las velas hacen sombras. Y es como de puta que chiva, pero qué bien. No, horrible, pero a lo que me refería es que yo llegué a pensar inclusive en un momento que era algo metafórico, ¿sí? Me estoy muriendo porque se ha muerto algo muy amado, ¿no? No sé, se los dejo ahí como pregunta al chat. ¿No han sentido que cuando se, se acaba una relación muy importante es como que algo se muere? Entonces, eh, miren que eh, a eso me refería un poco, ¿no? Como que para mí existía la posibilidad que fuera una muerte metafórica, ¿no? Y, y ahora que lo analizo, la, ahora que lo verbalizo acá con ustedes, se me abre un poco la, la, la mente, o sea, voy a divagar acá un poco con ustedes a decir algo y es, eh, en cierta medida la, la carta es también la muerte de ese amor, ¿no? O sea, no solo se muere ella, sino es la muerte de ese amor. Claro. Sí, se acabó ese amor tan intenso, tan... que le podemos poner muchos adjetivos de, de buenos o malos. Eh, pero eh, yo he reflexionado mucho, es, es un tema que me interesa mucho, me llama la atención, y es cómo se parecen los fines de una relación a la muerte real, ¿sí? A la, a la muerte de, de un ser vivo. Y eso me parece... No sé, es, es un tema que me llama la atención y... Sí, y sí, Bueno, no sé qué opinan ustedes. Acá está diciendo María Esther que también pensó que no iba a morir, sino que hablaba de que ya no tenía esperanzas, más o menos que ya había muerto esa esperanza o, o esa, ese amor. Eh, hay una cosa bacana, eh, Acá han dicho varias cositas en el chat. Por cierto, eh, estoy aprendiendo a hacer cosas en el stream, cositas de a poquito. Entonces miren lo que aprendí a hacer por aquí. Es una gráfica de... Sí, están divirtiéndose en este en vivo. <risa> El Piquito es también por eso. Si están divirtiéndose en el en vivo, si han sacado valor, diversión y cosas de acá, pueden hacer una donación, por supuesto, a un super chat en, en los comentarios. Pueden dar un cariñito. Yo prometo darle a Germán un café cuando vaya a Bogotá, a finales de abril. Ya, ya acá están todos testigos. Yo ah, me, me quejaré puta. si, si no es. Menos mal lo he dicho, voy, ¿café yo. de dónde? Puede ser café de greca de una tienda. 500 pesos. Oye, mira que genial, eh, un saludo de verdad para todos los que están en el chat, que bueno, esto a también me toca acá desde el celular. Eh, es genial, mira que yo de verdad, esta es la primera vez que hago un, en vivo en general, ¿sí? En YouTube y en general. Y es, es bonito ver esa comunidad, como que tienes, que se animan, que todos participan. Sí, es una... Sí, y eso que, es okay. sí, eso es okay. que después ir aprendiendo, después aprendiendo, Aprendí que uno puede hasta invitar gente del público, pero es con otro programa que toca pagar mis No, estoy acá. Después lo haremos. Hoy hoy hicimos una prueba, les cuento, y yo le estaba diciendo a Luis Vinoz que esto es, esto es otro nivel. Yo, yo no sé de esto, no, no, no, que todo, todo. Entonces, eh, quería hacer esta, esta mención para decirles eh, un saludo a todos, de verdad, genial que estén acá. Muchas gracias eh, por comentar, por participar y y pues me he sentido como en casa, digamos. bueno, estoy en mi casa, pero <risa> estás en tu casa. <risa> <risa> Metafóricamente también, no, parce, Germán, qué chimba, la verdad que a mí me encanta también eh, esto, o sea, yo te hablé ahí, en el, te comenté en el TikTok, pues yo llevo un poquito más de tiempo que vos en redes sociales, no tengo tantos seguidores ni en TikTok ni en todo lado como vos, <risa> ni siquiera sumados, pero algo he aprendido de la vida y es que, eh, para bien o para mal, esto de que uno tenga muchos seguidores lo aleja un poquito como de cierto mundo. Pues, porque claramente eh, entre más seguidores tienes más mensajes y todo, y tienes que... Inevitablemente uno le toca empezar a ser más selectivo eh, en, en, como en las solicitudes que recibe. Y, y yo cuando te invité por el TikTok, como que, parce, pues lo voy a decir a este man si se quiere unir al en vivo. La lectura que gusta, pues yo ve como que vamos a ver qué dice, y dijo que sí, y acá lo tenemos, así que, no, y una chimba, parce, desde esta semana que hablábamos, muy rela, hablamos mucho, casi que tuvimos un en vivo, <ríe> antes del en vivo, en donde hablamos cosas muy interesantes, pero a vos, Germán, gracias por venir, a la gente que está ahí, les voy a mandar las redes sociales de Germán, tanto en el TikTok como en el Instagram, para que lo sigan. Eh... Y, y muchas gracias hombre va a vos todavía nos no nos estamos despidiendo todavía nos queda un rato entre tantas cosas porque no hemos hablado de muchas cosas importantes un del libro era un, un paréntesis necesario como para para en serio yo les quería agradecer muchas gracias a todos por por estar acá me, aplausos me... No, mira que he manejado a propósito de lo que estábamos hablando de ese, de ese tema que yo siento que está en el libro de las cosas invisibles que no valoramos digamos acá lo que les digo, más allá del calificativo que le podemos dar al amor obsesivo, <ríe> ya pongo el calificativo, al amor obsesivo de ella. Es obsesivo. Eh, no, un, es un tema amor. que. <ríe> <ríe> Hay un punto donde ella dice que esa mirada que la desnuda. A ver si sí. dice, es ese hombre, <ríe> Marica, lo siento, no, pero es, esa es una locura porque, ¿te acuerdas? Bueno, la segunda vez que ella se ve con él, que ya han pasado años, que. Eh, que él inclusive le paga porque piensa... Ay, eh, esa parte es dura, Maika. Pero mira que en ese momento ella ya tenía organizada su vida, ¿sí? Eh, en ciertas circunstancias, pero tenía organizada su vida. Ese nivel, no sé si sea la palabra adecuada, de devoción, ¿sí? Eh, es, es impresionante. Y, y lo que quería decir respecto a eso de valorar las cosas es, y mira que él incluso en ese escenario no lo ve como algo digno de valorar, como de, de resaltar, ¿no? Como de, oiga, bueno, no, no sabría cómo verbalizarlo en este momento, pero a propósito de eso, por eso hice el paréntesis, no fue directamente hacia esta lectura, pero he pensado que es algo bueno en la vida, como cada cosa a la que uno pueda agradecer, decirlo, ¿sí? Uh -huh. Como que es que en algún lado lo leí, no recuerdo precisamente en dónde, es una frase chiquita que dice que... Eh sentirse bien por algo y no agradecer es como tener un regalo y no entregarlo eh, entonces porque es algo corto, uno dice lo que les digo, ahorita mientras que Luis me estaba hablando yo me puse a leer el chat y dije, oye qué chévere me siento bien con esto, por qué no decirlo mm -hmm. claro, parce, y hablando de agradecimiento eh, otro ahí disgresión ahí para, para, para hablar de otros temas del libro eh, hablando de este ejercicio de agradecer uno siempre le dicen que agradezca no sé qué pero precisamente... Uy, vea esta conexión increíble que ya está haciendo mi mente en este momento. Me siento orgulloso, espero que les guste. Pero el cerebro suele acostumbrarse mucho a las cosas. O uno lo puede hackear de ciertas maneras. Una de las formas de hackear el cerebro es el detalle. Es decir, por ejemplo, se sabe que cuando uno le tiran una mentira o cuando uno va a tirar una mentira, entre más detalles diga, más se la creen, ¿cierto? Entonces si usted dice, ah, me encontré 10.000... Pues no sé, mil no es nada, pero algo así. O, o me encontré con Falcao. Ah, nadie te lo cree. Pero si uno dice, ah, me encontré con Falcao en la bomba. Ah, sí sabes, esa bomba de gasolina que hay cerquita de tal centro comercial. eran ah, como las 10 de la mañana y el man iba vestido de no sé qué. Marica, Tim. O sea, así uno se cree las mentiras. Entonces, entre más detalle y hablando de eso, en la narración de Sfaya hay mucho detalle. Entonces cuando esos momentos de cuando mete el billete, que por acá Sergio está diciendo que esa parte durísima, o muchas otras de esos detalles, las expresiones, cuando ella, después del billete, y ya se va a ir y ella lo mira como, marica, reconoceme, y lo dice con todo ese detalle, todo eso que así uno se crean mucho las historias, y para mí este Zweig lo hace supremamente bien, pero hablando de los detalles en ese sentido, y el agradecimiento, hay un ejercicio muy bonito que yo aprendí a hacer, y tiene que ver con esto y es que a veces uno pues no no se siente tan bien y tiene tanto sentido agradecer como ah gracias por estoy vivo ah, pues eso es demasiado general pero si vas en el detalle y agradeces con algo uno realmente se siente uh, uh, agradecido entonces últimamente en los últimos meses yo lo que he hecho antes de dormirme yo no soy muy creyente ni rezo mami lo siento mucho pero no lo lograste conmigo <risa> pero eh, de todas maneras si sí agradezco mucho el estar vivo y todo lo magnífico que es la vida y además todas las otras cosas que encima uno tiene. Eh, pero el ejercicio de la noche, y lo recomiendo que lo hagan, es agradezcan algo todos los días, pero agradezcan algo muy pequeño. Es decir, digan, agradezco que hoy, por ejemplo, vos, que hoy salí a la calle y, y estaba llegando tarde para el envío de Luismi y tuve que ir corriendo y me mojé un montón. Entonces, ¿qué agradeces? No sé, que puedes correr gracias porque puedo correr, gracias porque puedo sentir la lluvia. Cierto, como algo muy pequeño, entonces yo a veces pienso, bueno, una comida que comí, no, no. gracias por la comida no, porque me puede pagar la comida o lo que sea no, gracias porque puedo sentir el alimento, gracias porque pude verlo o gracias por cualquier cosa. Entonces como algo re pequeño de la vida, de la cotidianidad, gracias porque hoy vi cualquier cosa en la calle, algo así pequeño, y ese ejercicio de agradecimiento es muy lindo, y lo siente uno más real, y como, como realmente, marica, casi sí estoy agradecido por esto, no como, ay, gracias por esto, estoy vivo, o no sé qué. Eh, y hablando de aquí, en una de las cosas de las, las cosas invisibles que no valoramos, que vos dijiste, que es como uno de los temas del libro, a mí me parece que ese tema está muy presente en la película, ¿vos sí la viste, Germán? fracasé bueno, no la... yo sé que te había dicho que le iba a ver, <ríe> pero, pero... No, ¿Quién vio la verdad? película en el chat? Pongan en el chat sí. quién vio la película. Acá estaba listo de los comentarios por los lados. Eh, lo de Jime cuando le dio la plata. También lo de Sergio. Algo que Jenny puso que lo va a leer. Qué pena Germán ahí que te interrumpa. Me encantó el final. El escritor confirma que ella ha sido para él como la figura de un sueño. Un recuerdo poco preciso, desdibujado. Como una piedra que tiembla en el fondo del agua. Lejana melodía. Esas imágenes brutales. Y además... Eh, esto, el detalle, es que... Ahí te voy a hacer el spoiler de la peli para quien la haya visto. Y es que eh, hay un cambio y es que... Hay varios cambios, unos más graves que otros. Cuenten ahí en los comentarios si vieron la película y cómo les pareció. Si no... Eh, ay, Jen, ¿cómo así que no sabes cuál peli? Ahora le voy a enviar otra vez por aquí, por el chat. Cuando hable, Germán. Pero eh, en la película hay un cambio y es que el, el personaje no es un novelista, sino que es un pianista... Eh, el amor lo viven un poco más intensamente y además eh, ay ah, y Linda dijo de un dato muy interesante por cierto que también hay una edición mexicana de la película esta que vimos de Hollywood del 48 pero hay una edición mexicana del 57 titulada Feliz Año Amor Mío no lo sabía gracias Linda por ese dato eh, pero la película lo que hace al final es que él es un pianista en vez de un novelista y, y pasa algo que no pasa en el libro pero me parece poco interesante, sobre todo por lo que dices ahorita, y es que el pianista este, bueno, pasa todo lo mismo de todo pues ella es la niña, vive con él pues en el mismo edificio y se enamora y todo pero hacia el final, este pianista era un virtuoso, era muy joven era una promesa, entonces al principio es alguien súper famoso y bueno inalcanzable digamos para ella y, es, y él está en su mundo de fama en Viena pero hacia el al final de la película este pianista ya no es joven y ya no es como ya no causa la impresión en la sociedad que causaba antes. Y entonces en la película sentimos mucha lástima por él porque es como perdió esa oportunidad y, sobre todo, perdió algo que no valoró, eh, aparte del amor de ella. Y es como esa fama, ese prestigio que, que él tenía en la juventud y que ahora no tiene, y que ya no lo llaman a conciertos, que ya no toca y que ya está un poco derrotado. Eso no pasa en el libro, pasa en la peli, pero me lo hiciste pensar eh, en cuanto a eso, a, a lo que. A lo que perdemos con... Eh, por tomar como por sentados tantas cosas y todo. Ahí vas a sacar tu excusa de por qué no viste la película. <risa> pero les voy a hacer una preguntita acá. Eh, eh, aquí a vos, Hermann, obviamente a todo el mundo, y es eh, que invéntense. Si quisieran inventar o que hubieran, que hubieran querido que pasara al final eh, del libro. O que dijera el man, eh, si, si es que pasara algo, pero como Inventémonos un final eh, diferente, ¿no? No sé. Bueno, bueno, va mi excusa, va mi excusa. Vale, eh, excusa Germán. No, mira, yo... Germán, te digo esto. Qué pena es que no, todavía no, estoy aprovechando estos sonidos de esta tarjeta y me gusta tirarlos. En honor a la honestidad, yo no soy tanto de, de películas ni de series. Me la iba a ver, pero eh, no los los horarios no me dieron, no me dieron. Iba a sacar el tiempo desde el fin de semana, pero en estos días inicié. Lo que pasa es que yo subo los videos como con delay. Eh, ahorita ya estoy haciendo un reto otra vez, intentando por enésima vez, eh, de 30 días, 30 libros, 30 libros, 30 días, que inicié el sábado. Entonces, eh, eh, algo no, no, no me dieron las cuentas del tiempo que necesitaba y pues es un tema prioritario para mí. Eh, estoy obsesionado, digamos, esta vez quiero lograrlo entonces le estoy metiendo todos los, todos los superpoderes y, y se ha juntado con temas de trabajo, entonces no me dio tiempo, hoy de hecho quería y tuve una reunión extraordinaria digamos en, en la tarde adicional que no me acordaba, entonces eso me fue corriendo todo, me fue corriendo todo y, y no, pues lo siento, lo siento, lo siento si sí, hay una próxima invitación que espero que la haya Veré la película, eh, que sea, obviamente esta pues ya no fue, pero la que sea del libro. <risa> eh, ¿Y qué, te, qué más te iba a decir, Luis, me algo mencionaste? Lo del final. Ah, que sí, que sí le cambiaríamos algo. Eh, a mí a mí la verdad me gusta, así como que me gusta ese silencio, mmm, porque nos abre la... Yo, yo sinceramente siento que el protagonista no no se hubiera arrepentido. Yo siento que la, el retrato que Spike hace de ese personaje es como alguien abstraído de la realidad, ¿sí? Eh, en, en el sentido de abstraído, de valorar las cosas que están en su vida, porque no es solo, no es solo que no la valore a ella, yo siento que hay líneas de, de no valora nada totalmente. Eh, y está en... en para mí está en esa idea de no valoraba las flores, o sea, simplemente las recibía pero no, no tenían un significado creo yo especial para él y, y es como el retrato de eso, de una persona desagradecida para mí, ¿sí? Eh, de una persona que va por la vida como que pues todo da igual eh, y y me gusta que sea así, me gusta que sea así porque es ese, ese punto clave que genera como como que nos cuestionemos ¿sí? como que yo siento que la literatura en general nos sirve como un espejo que a nivel abstracto nos permite ver ciertas cosas de nuestra vida. Lo que les digo, estamos valorando eh, esas cosas que tenemos por sentada. Sí, eh, tal vez no alguien que nos ama en ese sentido, sino, no sé, valoramos que nuestros papás todavía están vivos y nos llaman todos los días y nosotros les colgamos rápido. Mm. Sí, miren que... Paréntesis que no tiene que ver con este libro puntualmente, pero el sábado leí el libro del príncipe Harry. Y eh, el día que se muere la mamá, que es Diana, me, me sorprendió que, bueno, él relata en muchas páginas eh, que le generó como una, un profundo sentido de culpa que esa noche que ella se muere lo había llamado a él y él quería irse a jugar con los amigos, eh, con el hermano y con las personas con las que estaba y le habló por salir del paso, casi no le habló. Y fue la última vez que habló con ella. Entonces, eh, lo, lo acabo de relacionar con esto precisamente. Eh, que, que para mí este libro es una invitación a... ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser ese personaje? ¿sí? Eh, eh, ¿Cuántas cosas están pasando por ahí que solo nos damos cuenta en el momento en el que ya no está la flor? Sí, Y eso a mí me parece maravilloso Y por eso no le, no le cambiaría el, el final y, y me cuestiono en este momento Si me gusta el cambio de la, de, de la película me parece A mí, a mí no me gustó me parece... <risa> ah, Hubo muchos cambios, ese no me gustó O sea, <risa> es como... Pues... Es que en realidad, y lo dijiste eh, La esencia del libro, lo dice también aquí Jenny Es que... En realidad también, miren que en cierto sentido este novelista no está derrotado en el libro. Eh, puede que esa noche del cumpleaños vuelva y salga con otra mujer, porque el perfil que se da de él siempre es es un Don Juan, eh, él está como entre dos mundos ahí, entre ese público y, y, y ese mundo privado donde, donde es un Don Juan, donde... Y, y, y además me gusta, además, eh, con la forma en que lo hace, ¿cierto? Me gusta porque lo describe de todas maneras como, como, como un Don Juan muy seductor, que entre, en, la respeta a ella, por más que de pronto el irrespeto haya sido el del dinero, pues, que ni lo sabía. Pero no sabemos si él tiene esposa y le es infiel, eh, es más infiel eh, de alguna manera a ella, aunque, repitiendo algo que dijeron en los comentarios, la parte favorita de aquí se me olvida quién fue, estaba en los comentarios que lo que más le gustó es que él ya no se hubiera casado nunca para poder tener al menos una hora con él, entonces aunque ella sí le hace una cagada a una de sus eh, parejas, de todas maneras ahí como tal no se puede hablar que ese adulterio, pero lo, lo interesante del libro y ella lo, y, y, y es muy teso como ella muchas veces lo, no lo culpa, pero es como muy dura no dura, o sea, es, me gusta porque ella le dice como que que Yo tengo acá una nota súper eh, que dice: Dice eh... a ah, Marica, donde lo tengo. Sí, como que dice hasta que te perdono que no te hayas fijado o algo así, ¿no? Sí, en varias... como que a vos no te, pues, como que, eh, por ejemplo, cuando dice a vos no te, pues eso no es lo tuyo, a vos te gusta el juego y está muy bien, o, o por ejemplo, una parte muy dura eh, o, o que es donde le haces esa crítica cuando él se siente incómodo, cuando le piden limosna. Y él le dice, yo, vos preferís estar eh, con, es que lo tengo acá, te gusta más un compañero en la fortuna que un pobre necesitado, te gustan las cosas fáciles. Entonces, en realidad este hombre es una persona como así que es muy, eh, un poco en sí mismo, es muy egocéntrico, solo le interesa digamos su placer, se está mirando siempre a sí mismo, por, también por su fama. Eh, le incomoda un poco este hombre que le viene a pedir, vive como en esa fantasía de la belleza, de la fama, de la riqueza, entonces pensarlo al final de la novela como derrotado, como eh, se rompe un poquito lo que ese personaje tan definido y tan claro que, que toda la novela se construyó, y que lo construyó y que nos lo dice ella, porque un efecto hablando narrativamente de lo que dice es, esa repetición de hoy se ha muerto mi hijo, que es como una especie de de recapitulación, como una, una anáfora, ¿cierto? Que es este recurso poético de estar repitiendo la misma palabra al principio del verso, un poco si todos estos fueran versos sería esa especie de anáfora. Lo bacano es que así como vos decís que eh, el estilo de Zweig nos dice eh, como que es un testimonio, algo curioso es que como nosotros estamos leyendo la carta, porque nosotros estamos... nosotros no estamos leyendo el libro de Stefan Zweig nosotros estamos leyendo la carta de esta mujer... Entonces el efecto ahí de ficción que creamos porque en un punto uno es... Como ella también lo apela eh, y le dice en la carta como... Tú no te das cuenta o si sí te recuerdas de esto. Casi que es... Uno siente que es el novelista. Que la, que la carta la está leyendo uno y está para uno. Ese efecto me parece una chimba. Eh, y, y realmente cuando... Como vos decís que no habla el novelista. Y es muy poquito lo que no es la carta... Porque digamos que ni siquiera en la mitad de la carta Como que uno vuelve a la realidad Sino que es pura, pura carta El efecto que se crea ahí eh, De uno sentirse que es él Leyéndola y uno que le duelan esas palabras Porque yo era como ¡Oh! mi es, es genial En parte una chimba eso No sé qué opinan los del público Ahí que dicen, ahí de esta Ya le vamos a dar el paso a Germán Pero qué opinan, ustedes sintieron eso O qué opinan ¿Cómo de cómo se sintieron Mientras leyeron la carta eh, les cuento que en un ratico En unos minutos vamos a terminar la transmisión No ya, pero en unos minutos Y eh, voy a hacer aquí una eh, Para asustar a Germán Y es que este en vivo no está patrocinado por nadie Espero que en algún momento alguna importante empresa nos diga Ay Luismi, habla de nosotros en el en vivo <risa> Pero no está patrocinado por nadie Sin embargo ustedes saben que pueden dar una donación eh, Para este en vivo Si se han divertido, si lo han gozado, si les gustaron la información que les envié por el correo. Si quieren que siga así. Va a haber muchas más eh, lecturas eh, conjuntas. Eh, y ahí saben que lo pueden hacer con un super chat. Pero eh, aunque no está ninguna empresa patrocinando este en vivo. sí lo está mi otra empresa. <risa> digámoslo así. Que es el CLE. Y los que están en el CLE saben que en el CLE querido Germán. Siempre al final hay algo que se llama el quiz CLE. Y el quiz CLE son las preguntas irrelevantemente importantes de los libros. Y como tú eres nuestro invitado, te voy a hacer el quiz Klee a ti. Es decir, tengo unas preguntas irrelevante y importante sobre el libro. A ver si lo respondes bien. Eh, auspiciado, como no, por el CLE. Y por cierto, hablando del CLE, los invito a que se inscriban al CLE de abril. Vamos a leer el canto de las montañas de una autora vietnamita cuyo nombre es difícil de, de pronunciar. Pero es Nguyen Phan Khe Mai eh, una de las novelas más importantes actualmente sobre, la, sobre Vietnam recorre entre generaciones, pilla pues Germán Antojate, recorre entre generaciones de una familia la historia del siglo XX de Vietnam, empezando con el tiempo en que eran colonia francesa, dato que aprendí recién cuando estuve en Vietnam el año pasado. Después en la hambruna, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, hay una reforma agraria en Vietnam y hay una hambruna impresionante. Muere un montón de gente, se empobrece mucha gente y luego con la invasión y guerra contra Estados Unidos. Entonces, toda la historia del siglo XX se recorre a través de una familia en la novela de una escritora vietnamita que es ante todo poeta. Entonces, eh, entonces es una novela extremadamente poética, hermosa. Eh, así que te, le, te invito a leerla, Germán. Si te quieren inscribir al CLE, cómo no. Y sobre todo a la gente para que se inscriba al que les voy a dejar el chat el, en el chat, el enlace. Hola Pilar, ¿qué más? ¿Cómo estás? Les voy a dar el enlace por acá para que se inscriban al CLE si les interesa. Y ahora sí, querido Germán, eh, volvamos a la conversación. Eh, en lo que ibas a decir, espero que te acuerdes, porque yo no. Pero estamos en la emoción. <risa> Dale, Germán. No, que, que quería, estaba viendo en el chat lo que comentaba Jenny, y eh, sobre el primer comentario, sobre el nuevo cómo pudiera valorar a esta mujer, a mí tal vez el elemento que me hace pensar eh, esta característica del personaje, más allá que reconozco lo que, lo que Jenny menciona y lo que tú mencionabas sobre, sobre el carácter, su forma de ser, un Don Juan, es ese elemento de, de las flores. Eh, si no estuviesen, o oh, para mí, yo me lo pregunto, ¿cuál es la función de esas flores que él no nota? no eh, Para mí esas flores la representan a ella, ¿sí? Más allá de, y que estoy de acuerdo en los otros puntos que menciona Jenny, que es una persona obsesiva, eh, que, que la protagonista femenina es una mujer obsesiva, eh, que, que eso, pues, Bajo los estándares actuales podríamos llegar a discutir si es amor o no es amor, en fin. Eh, ese elemento adicional a mí me da un eh, me da para pensar más, ¿sí? ¿Cuál es la razón que está ese, ese elemento que eh, fue la primera flor? O sea, si mal no recuerdo es una rosa blanca, creo. Sí, una ¿sí? rosa blanca. Eh, y ella lo hace porque él se la dio la primera vez que se vieron. Y para él es irrelevante, ¿no? O sea, no había notado que no estaban hasta que termina la carta. Esa es la sensación que a mí me da leerlo, ¿no? Entonces, eso sí me da como una capa adicional, un matiz de... de más allá de si hay espacios o no de coincidir, que como te, te digo, yo siento que, que tienes razón, Jenny, en eso, que tal vez no hubo espacios para construir una relación Sí es cierto también que el reflejo del personaje es de alguien eh, pues que le, sí, eh, que le da igual eh, profundizar sus relaciones con cualquier ser humano. Y uh -huh. ¿sí? tal vez eh, eso es lo que quería decir. Encontré tal vez esa forma de, de decirlo. Y es, es, es, y así se comporta un Don Juan en general, ¿no? Como no profundizo con nadie, cada persona es... es no sé si se han visto El Club de la Pelea. Sí. Eh, una ración única de persona que consumo en el viaje. Cuando Eduard Norton va en el avión y dice, las personas que veo es mi ración única de personas con las que me encuentro. Entonces, como el vacío que hay en esas situaciones, no sé. Eh, era como intentándote responder un poco, Jenny, a, a eso que comentabas de eh, cómo valorar a una persona si en verdad no hay espacios. Yo siento que más allá de, del hecho de esta relación, que es el, el, el digamos, el el motivo esencial de la, de la historia, a mí esos elementos son los que me hacen pensar eh, en la vida de este personaje, en cuestionarlo, eh, en fin. Bueno, tengo miedo para el quiz. Luismi sí. ¿qué, ¿qué es esto? Es difícil el quiz, eh, querido Germán. Vea, hay tan, tengo tantas cosas. Voy a, voy a hablar un último tema porque es que me gusta y además yo sé que a la gente les va a gustar. Y es que tenía un montón de preguntas para vos y todo, pero, pero está estuvo mejor lo que no planeamos pero vea pues le tengo es una pregunta que va a combinar con una cosa que hablamos en el nuestro en vivo eh, inicial <ríe> las bambalinas y es que eh, es muy interesante este objetivo, esta característica eh, de Stefan Zweig que lo que hace eh, por ejemplo en muchos de los libros que, que, que yo he leído y que tú has leído más eh, eh, de que es un personaje que es observador de otra historia eh, y es un poco ese testimonio, lo vemos en novela de ajedrez como el doctor, eh, lo que es es el testimonio, el, el, el, el que narra es el testimonio del ajedrecista eh, y acá obviamente vemos esta, este, mismo, eh, este mismo testimonio que es el de ella, un poco de la vida de él. Eh, pero... Eh, hay un escritor que hace lo mismo, habíamos hablado, no sé si lo encontraste y lo buscaste, Sandor Maray, de él hay dos reseñas en el canal, de La Mujer Justa, y el último encuentro, y hablábamos que son dos escritores supremamente parecidos, Cuéntenlo en los comentarios si leyeron a Maray ya, pero son eh, escritores increíblemente parecidos, primero, son de la misma nacionalidad, entre comillas, porque ambos son del imperio austrohúngaro. Ambos nacieron antes de la Primera Guerra Mundial cuando se disuelve el, el imperio austrohúngaro. Stefan Zweig nace en Viena y eh, Sandor Márai nace en Hungría. Ambos son de una clase social alta. Ambos son de la aristocracia y todas sus obras también son con personajes mayoritariamente ricos o, o pobres, digámoslo así, que se encuentran con ricos. Pero de todas maneras, todo es alrededor de esta aristocracia, este mundo de clase, óperas, bla, bla, y toda la cosa. Eh, y sí. además, eh, son dos escritores judíos que fueron exiliados de sus países durante la Segunda Guerra Mundial y usan la misma estrategia narrativa. Sandor Maray también, en los dos libros que yo he leído y sé que en otros lo hace, es que pone en voz... De una persona, toda la carga narrativa. Por ejemplo, en, en, en el último encuentro, si sí, ven, son dos amigos que tuvieron por ahí un alter, dos grandes amigos de la niñez. Y en un punto de la historia entra un tercer elemento, un tercer personaje que es una mujer que crea una situación entre los dos. Se rompe la relación y al final de la vida eh, vuelven a hablar, pero es solo uno el que habla, le dice, y le dice más o menos así. Vos te acordarás que no sé qué, y si te acuerdas que no sé cuántas, pero el otro nunca responde, ¿cierto? Es como un monólogo ahí, de una conversación en un monólogo. Entonces, estos dos personajes, estos dos escritores, Sandor Mara y Stefan Zweig, son súper parecidos, contemporáneos, coterráneos. Ambos escritores, ambos judíos, ambos con la misma estrategia narrativa. Entonces, súper invitados para que lo lean a Sandor Mara, y yo ya te lo recomendé, Germán, para que lo leas. Y entonces, hablando de eso, es Germán. Lees 29 libros en el mes. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo carajo haces? Ya, danos algunos tips, por supuesto. Eh, más específicos que clavarse a leer. No sé, por ejemplo, si usas la técnica Pomodoro. Técnica que ahí me encanta. Y que muchos de los suscriptores la, la conocen. Porque se la hemos compartido y la hacemos en el cle Si haces alguna técnica, no sé, qué tomas mientras lees. Yo he visto tu stand como tu soporte del libro. Me lo quiero comprar me encanta, ¿dónde lo compraste? me encanta, lo vi, eh, lo vi yo dije, yo lo quiero porque cuando hago reseñas tengo que siempre poner cosas encima del libro, entonces así lo agarro buenísimo, así que eh, ¿dónde lo compraste? si sí, lo recomiendas tener, ¿qué, oh, ¿qué estrategias haces para leer? y de todos los cientos de libros que me imagino que te has leído últimamente, solo vamos a recomendarnos dos, que no sean de Stefan Svay eh, bueno, esto se lo o sea yo no lo compré por gusto, ahora me gusta, pero el año pasado empecé a tener el dolor de espalda más horrible de mi vida, porque, pues, cuando ya me comprometí con este proyecto, digamos, yo mi trabajo ordinario es sentado, esto lo hago también sentado, y, y en un momento me tocó, no me podía sentar, me dolía estar en esta posición mucho y me tocó ir a terapia más de un mes. Entonces me dijeron: si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, tienes que empezar a leer con una tril. Entonces eh, lo busqué por Amazon como atril de lectura, se los recomiendo mucho eh, Incluso eh, sé que Luismi tiene conexión con ustedes, entonces yo le mando el link a él si ustedes lo quieren comprar eh, Publicidad no pagada, eh, me parece muy valioso, ya uno se acostumbra ¿Cuánto te valió en dólares? Es que eh... yo lo vi en Amazon, eh, en Amazon lo vi que vale relativamente barato, como 12, 15 dólares este en Colombia me lo sacan muy caro como 150 este me valió 39 porque es el tamaño más grande yo les recomiendo el tamaño más grande 39 dólares 39, sí, creo que sí eh, eh, es el tamaño más grande pero es mejor porque le sirve para libros de, de cualquier tamaño uh -huh. ¿Sí? entonces eh, bueno eso por la primera pregunta segunda pregunta, ¿qué estrategias de lectura? Eh, bueno yo Recomiendo en general, como me ya dijo, el método Pomodoro, pero tiene que ver con que yo leo, digamos, más allá, o, o, o es hace parte de este proyecto, del, yo leo más allá de si me está gustando o no el libro, ¿sí? Y yo intento no como pensar demasiado en esa categoría. Me gusta, lo podríamos hablar otro día con más tiempo, pero yo tengo la intuición de que no hay libros buenos y malos sino depende mucho del observador y de las circunstancias de la vida. Bueno, les tengo que decir rápido porque si no se queda la idea en el aire y, y... A ver, una experiencia que todos podríamos decir es una experiencia mala o no me aporta nada, ir en un bus sentado, ¿sí? Horrible, lleno de gente, qué sé yo. Pues resulta que en algo parecido a un bus, Einstein iba todos los días a su trabajo viendo una, una lámpara, un, un, un reloj en una torre, ¿sí? Y viendo eso, esa experiencia que en teoría no tiene nada que le pueda aportar, él piensa en el, el la situación hipotética a partir de la cual genera toda su teoría, ¿sí? Cuando yo supe esto, eso me cambió la vida, ¿sí? Y yo pensé, wow, no es, no es si la experiencia es buena o mala, sino que... ¿Cómo nosotros reinterpretamos esa experiencia y las cosas que podemos sacar de eso? Me estoy desviando, otra vez, perdón, lo siento. Eh, eso es un consejo para la lectura, eh, de ver cómo, qué pueden sacar del libro, ¿sí? No, no, no preocuparse por juzgar, es bueno, es malo, lo estoy disfrutando, sino cómo ese libro me, me puede estar enseñando algo. Yo creo que los libros son conversaciones. ¿Sí? los seres humanos no sé desde el comienzo de los tiempos nos sentamos al lado de una de una hoguera al final del día y empezamos a contar historias sobre lo que nos pasaba, sobre lo que reflexionábamos, sobre lo que pensábamos y finalmente esos son los libros, las películas, toda forma de comunicación y, y me parece hermoso que de cada forma de comunicación si el si el oyente está listo algo puede sacar eso me parece me parece muy bonito y yo intento ver así los libros entonces volviendo a lo que les estaba diciendo yo intento organizar siempre eh, mi día en función de la lectura. Eh, entonces, si tengo algo muy importante que hacer de trabajo. Lo hago de primeras. Yo soy independiente, entonces eso me ayuda mucho. Eh, pero si no, voy, voy organizando todo. Yo divido mi día en pomodoros. Seis bloques pomodoro todo el día. Yo trabajo normalmente 12 horas todos los días. Eh, ¿45-15 o como 20? ¿cómo? Mira, 25... O sea el método tradicional. Yo he intentado muchas variantes y finalmente dije lo mejor es siga el método. Me leí el libro de, de, de, del método Pomodoro sí. el año pasado y dije oiga es es es un, un algo que nos deja la lectura o que nos debería dejar la humildad. Yo creo que en los libros uno antes que encontrar sabiduría encuentra ignorancia propia. Cuando uno lee un libro Ve que le faltan muchos más libros por leer. Entonces, eh, ese ejercicio eh, me, me, me parece bonito. Y cuando leí el, el libro, de él dije, bueno, deje de ser necio de buscar su método perfecto. Primero intente poner en práctica el que se le ocurrió el método. Y lo probé y al menos yo lo recomiendo si lo que buscan en general, más allá de la lectura, es como poder tener maratones de trabajo durante el día. ¿sí? Porque en las otras configuraciones que he usado, yo llegué a utilizar cuatro bloques de 45 con eh, descansos de 15 minutos intermedios. El problema es que solo hacía uno de esos en el día, ¿sí? Y ya quedaba muy cansado, me tocaba descansar después el bloque largo de descanso, me tocaba más de una hora porque me fritaba. En cambio, 25, 5, 25, 5, a veces si sí estoy muy concentrado, uno de los dos de 25, pero es mejor lo que les digo yo no sé ahora me estoy preparando para correr una media maratón en julio y, y algo de lo que he aprendido de ese proceso es lo mismo que, que la aplicar la, la el, el método pomodoro y es calmado calmado no te afanes si te echas un pique vas a estar mamado y miren que lo que dijo luis me es verdad hoy yo llegué tarde me tocó echarme una corrida lloviendo eh, y fue maravilloso porque he estado trotando suavecito y hoy pude echarme una carrera que yo jamás pensé que me iba a pegar en la vida, y llegué y no estaba tan fatigado Luis mira acá me dio un poquito de tiempo, la verdad pa, era mientras que dejaba de estar así, pero pero bueno, ven, me, me estoy distrayendo, eh, <risas> método Pomodoro aplíquenlo como es, 25-5 descanso, 25-5 descanso, 25-5 descanso, eh, y el, el descanso final, media hora. Si les pudiera dar un consejo para la lectura, es una reflexión general que estoy haciendo desde hace tiempo y es ver la lectura como un viaje. Y no como un viaje, no solo en el sentido de, digamos, uy, estoy viendo otro mundo, sino creo que en un sentido muy literal, es como irse de viaje a un sitio. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque acercarse a un libro uno se puede acercar de muchas maneras al igual que viajar, supongamos que ustedes se van a Cartagena, y ustedes se pueden ir a Cartagena para ir de fiesta, se pueden ir a Cartagena a hacer un estudio del castillo, se pueden ir a Cartagena a cerrar un negocio muy importante. Y este, este enfoque me parece muy interesante porque de todos los libros uno se puede acercar de muchas formas. Se puede acercar simplemente por diversión completa, se puede acercar porque le quiera hacer un estudio a ese libro, y tener en mente cuál es la razón por la cual estoy haciendo ese viaje, creo que hace mucho más enriquecedora esa lectura, ¿sí? Si ustedes solo quieren eh, leerlo por disfrutar, por pasar un buen rato, lo pueden hacer y lo van a disfrutar más, entonces ponen un ambiente más agradable, se toman un chocolatico caliente mientras, pueden poner una velita, yo tengo acá mi velita, yo tengo velitas sí, y con eso voy leyendo, yo pongo el ambiente... Si ustedes quieren hacer más un estudio técnico del libro, pues entonces ustedes van a estar más pendientes. Yo les digo, por ejemplo, a mí hay ciertos temas que me interesan a lo, y a lo largo de la vida yo quiero a muy largo plazo analizarlos más. Entonces en los libros yo pongo especial atención, por ejemplo, en, en algo que yo llamo tensiones existenciales. es Como les digo, algo que quiero desarrollar con el tiempo, pero es que los seres humanos se comportan de determinada manera por ciertas tensiones subyacentes. ¿Sí? Entonces cuando veo um, acá hay como una tensión subyacente, entonces lo anoto. ¿sí? Y eso a mí me ha generado a la larga un disfrute mucho mayor de los textos y como traigo esto a colación a propósito de lo que decía Luismi, como bueno, te estás leyendo tantos libros, pero lo hago con un enfoque específico, entonces eso hace que no se me olviden las cosas, que las tenga muy presentes. Eh, porque tengo muy presente por qué estoy leyendo ese libro, ¿sí? Y tengo muy presente al terminar el libro, yo digo, mmm, claro, así coincide con mi objetivo, ¿sí? Con... No, no, no, no quiero que quede como la, la idea de, de que sean cuadriculados, sino que piensen, "Wow, estoy a punto de hacer un viaje! ¿Cómo me voy a gozar ese viaje? ¿Cómo, sí? En fin. Y la última, libros eh, para recomendarles, bueno, hay uno que me gustó mucho, que lo leí eh, la última, bueno ya, dos, el murmullo de las afi eh, el, el, murmullo, perdón, perdón, el murmullo de las abejas de Sofía Segovia uh -huh. precioso eh, no sé si lo han leído en el club en el club no, pero sí ha, ha sido un murmullo en el club porque es una autora mexicana hay muchísimos mexicanos por cierto saludos especiales a los mexicanos entonces, sí, siempre está ahí reverberando. Ese me gustó mucho y nadie nos vio partir de Tamara Trotner. Eh, precioso, eh, me dejó una enseñanza muy bonita para la vida, que no les voy a hacer spoiler, pero ver las cosas desde distintos ángulos. Eh, cuando lo lean, piensen en esta frase, ver las cosas desde, desde distintos ángulos. A mí me generó esta idea. Eh, ese puede ser otra recomendación. Eh, bueno, el de Nucho Ordine, precioso, él uh -huh. tiene varios libros muy bonitos, en especial libros, es que yo me traje toda la biblioteca acá, miren, les recomiendo si, si quieren, consíganlo, este Nucho Ordine, clásicos para la vida, es muy bonito, una pequeña biblioteca ideal, él menciona ciertos fragmentos de ciertos libros y porque hacen parte de una biblioteca ideal, digamos, entonces eh, vale mucho la pena. Eh, qué otro libro me gustó mucho y se los quisiera recomendar eh, bueno ahorita estoy leyendo no sé qué tanto ustedes leen fantasía yo no, no era muy de leer fantasía y descubrí Brandon Sanderson y me pareció me encantó eh, bueno The Spike Ardíe... ah no pero me dijiste que no pueden ser The Spike porque sí. les iba a recomendar además ya, ya fueron más de dos <ríe> tenemos no, melos no, no, además no, no, no, no, no. ya había estado el, el de Odín el Murrudo de las Anjas de Sofía de Segovia. Nadie nos vio parte de Tamara Trotner. No, buenísimo. Ya, espérate, espérate. Uno, chiquito, chiquito. 45 páginas. Eh, el ruletista de Mircea ah, Cartreescu. Sí. Ese me pareció revelador. Y se lo pueden leer. Ese hace parte de un libro más grande que se llama Nostalia. Eh, mm. Es difícil de leer. Es difícil de leer, pero los, los textos tienen producen una sensación son muy kafkianos, digamos a los que han leído kafka yo creo que, que me van a entender a qué me refiero pero pero me gustó mucho encantador ah les digo no es que sigo hablando eh, leí bien. persona normal de benito tavo yo también lo leí Ajá. me pareció me gustó y me callo perdón ah sí. no, buenísimo sí. ese nuestro eh, cartaresco es me me deuda por ahí entre todos eh, muy buen libro, el de Amado Cartaresco como no, ahí está Marco re, re, reclamándola, anotados todos, acá te están agradeciendo Germán por las recomendaciones buenísimas, eh, que chimba, ah, por ejemplo pensar en si hacemos otra a, hacemos una lectura conjunta full y vos le entras con toda y toda, podemos cuadrarla hablaste eh, las de muchas cosas muy bacanas también las, las maratones de lectura son geniales yo también hice uno ...hasta que me di cuenta de que me estaba muriendo... <risa> son difíciles, son difíciles... ...las hice mucho en pandemia... ...pero buenísimas... ...no, muy buena la conversación... Eh, ...buenísima Germán... ...pero llega tu momento de la verdad... ...la guillotina... ...tengo para ti... ...cuatro preguntas... ...cinco preguntas del quizcle... Muy ...recuerda... Importante. ...esta... ...esta... Eh, ...para próximas ocasiones... ...cuando tenga un computador que resista más voltaje... ...y cuando entienda más cómo funciona todo esto... Me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo eh, como que pusiéramos un link y saliera aquí un quien quiere ser millonario, intenté hacerlo, <risa> pero no, no me dio. Y el sonido. Claro, parece bien chimba que la gente pueda que, que ayude al público. Hay muchas ideas, van a venir muchas, muchas, eh, muchas más lecturas conjuntas, mucho más en vivo porque este es muy divertido, ¿no? verdad qué divertido es. <risa> me encanta, me encanta. Entonces, eh... Lo que les voy a dejar es, por supuesto, cómo empieza nuestra sesión auspiciada por el Club de Lectura Estante, el CLE. Los quiero invitar para que se inscriban al Club de Lectura de este mes. Eh, acá les dejo el enlace, los que no se hayan inscrito los dejo ahí para que vayan a la tienda. Ah, eh, bueno, no me dio bien el enlace, acá lo dejo, es que no veo bien en el chat. Entonces, ese es el siguiente enlace para que se inscriban al CLE, se inscriban al club. Eh, donde también tenemos Quizcle, pero los que participan son todos los lectores. En este caso, serás tú, Germán. Así que acaba. En, en la última eh, lectura conjunta eh, estuvimos con una autora de Medellín, Lina Parra, eh, y ella perdió. Antiras, creo que ganó, pero no le dio a todas las preguntas de su libro. Así que ya sabes el nivel de dificultad. Vamos con una fácil, Germán. ¿Cuántos años? Ustedes también pueden responder, pero después de que responda Germán en el chat, ¿cuántos años tenía la chica cuando ve por primera vez al escritor? ¿Nueve años, trece años o quince años? Trece eh... eh, años. ¡Muy bien! ¡13 años! ¡Excelente, Germán! ¿Ustedes qué respondieron? Pongan ahí si habían pensado otra. Creo que esa era fácil, Germán. Te quedan cuatro. Siguiente. ¿Dónde tenía el remiendo el delantal de la chica? Hay un momento en que ella dice que su delantal tenía un remiendo en forma de cuadrado. ¿Es al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? ¿O en el centro? Uy, no, creo que son estas preguntas... ¿Es el quizcle, el lado Al lado derecho. No, lado izquierdo. Ah. No. <risa> bueno, sabía que en el centro no era. estaba seguro que en el centro no sí, era. Sí, no, de hecho me inventé la del centro como para meter otra opción. Pero iba a decir solo <risa> derecha izquierda. Bueno, una bien, una mal. Ah, ya, por aquí están diciendo que tres. Es que me gustaría mucho en el futuro hacer que todos participen y todos podamos meternos a un link y participar bien, bien para poderlo hacer necesitamos un computador más resistente, necesitamos que Luis Mice, eh, se, se eduque en esto, necesitamos tiempo, necesitamos moral, así que si ustedes están divirtiendo, les gusta el contenido y quieren que siga habiendo estas cosas tan increíbles en el estante literario pueden aportar con un super like, con un me gusta acá, con un eh, comentario destacado, cualquier cosa es muy bien recibida para todo esto, ya ustedes saben que este micrófono lo compré con eso y muchas otras cosas. Así que a está si lo quieren hacer. Pero vamos con la siguiente pregunta. Agradeceremos mucho eso. Pero vamos a ver si el queridísimo Germán agradece esta pregunta que es difícil. ¿Qué mes era cuando ella se iba a mudar a Innsbruck y espera la llegada del novelista fuera de su casa? ¿Cierto? ¿Se acuerdan qué parte? Ella se va a ir, pero se devuelve ahí, se queda esperando en la puerta y toca y nadie le abre. ¿Qué mes era? ¿Enero, marzo, diciembre o abril? Tengo que poner un efecto de cuenta regresiva acá. Porque es que máximo 10 tengo seguro. dos opciones. ¿Cuál? Me voy por marzo. ¿Cuál es la otra opción? Ahí le preguntamos abril. al público. Es marzo o abril. Enero o bueno, diciembre no era. ¿Qué dice la gente? Marzo o abril o no, marzo o abril. Bueno, vamos a ponerle suspenso a esto. A ver, yo veo cuál. Este. <risa> Queridísimo Germán, estás muy mal. Es en enero. En enero. No. En enero. No. Imagínese. Es que aquí en el Kindle es muy difícil encontrarle eso. Pero cuando es el libro físico, leo la parte en el cle es así. Eh, tendrás que creer en mí, si no eh, eh, puedes apelar. Ya no, que tú eres está, está, muy violento, está muy violento el quiz porque son detalles muy, muy precisos. Germán, se llama Quizcle el quiz de las preguntas irrelevantemente importantes. <risa> Ahí está. Bueno, última pregunta, Germán. A ver si sabes, vamos a la mitad. Dale. Una, dos... Ah, no, harán cuatro preguntas. Van ganando dos de tres. Eh, perdiendo, uh, ganando una de tres. O ah, puedes empatar o perder. O sea, ya ganar baila. Uy, no. Entonces, vamos a ver. En el momento en que la chica eh, se va con él y es en la escena donde él le paga, le pone dinero en su cosito, ¿cierto? En, en, en su chaleco. Eh. Ella le pregunta por las rosas, ahí como guiño, guiño, a ver si se acuerda, ¿cierto? Y, ella le, y él le dice, ah, te gustan, te voy a regalar unas rosas. ¿Cuántas le regala? ¿Dos, tres o cuatro? <ríe> Diría que tres. Última palabra, Germán. Eh... Preguntas irrelevantemente importantes, ¿no? Eh... Sí, me voy con tres. Cuatro. Cuatro rosas. Por cierto, acabo de pensar. Por eso traigo cuatro rosas. No, que en ese momento no me no estaba pensando en la canción. <risa> Yo tampoco, lo acabo de pensar. Lo acabo de pensar, Esta, este libro, allá damos cuenta, si le hacemos una banda sonora a este libro, entre muchas obras, por ejemplo, algunas... ¿Por qué no le hacemos una banda sonora a este libro? Habría muchas obras clásicas, ¿por qué no? Alguna, alguna sonata, algo así de un autor bienes, ¿por qué no? leads o alguno de los propios bienos, pero también podría estar tres canciones, ¿cómo no? La de aventura, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Uy, uy, esa, esa es la canción del libro. Esa es la canción del libro hasta la verga. La bueno, otra me... sería: eh, eh, ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Porque <risa> ella dice que la mirada la desnuda. <risa> ¿Qué, ¿Qué es este talento? Eso es un talento oculto. Yo, no, no podría hacer eso. Sí, la mente, los libros y la literatura eh, me poseen. Y la última canción sería, como no, la de Cuatro Rosas del queridísimo Jorge Zeledón. Si ustedes quieren recomendar alguna otra Pueden ponerla en Instagram, escribirme Ponerla acá y hasta podemos Hacer una lista ahí, porque no, nos reímos Yo tengo varias listas de reproducción de muchos libros Que leímos Que es muy bacano ambientarlo, y por cierto Claramente la música es una gran inspiración para la literatura Así que Germán, qué divertida Hora y media pasamos Muchísimas gracias por estar, espero que te haya gustado Espero que te hayas divertido Y sobre todo que ustedes También sí. la hayan pasado bien Mucha gente conectada, se mantuvieron ahí, Brandon. En especial, saludos a vos, que apenas se reconozco en la comunidad, pero como siempre está María Esther, Yvette, Yvette, Jimena, Pilar, Marco, Viole, Jenny, Linda, ah, María Alexandra, Pilar. Ya había dicho Pilar. Qué maravilla, muchísimas gracias por estar acá, nos divertimos mucho. Comenten en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y tú, querido Germán. Tienes el micrófono, unos minutos para agradecer, despedirte y decir cómo te podemos encontrar en el mundo, en las redes sociales. No, bueno, muchísimas gracias, Luis, me encantó, sufrí con ese cuestionario. Te advierto que, que va a haber una invitación recíproca y, y te voy a hacer preguntas eh, del mismo estilo, ¿no? Calibre. Te voy a preguntar cuántos botones tenía el personaje. <risa> Por cierto, es que le voy a decir... ¿sabe cuál fue una, una, hablando de botones, ¿sabe cuál fue la, una de las preguntas del quizcle del libro que acabamos de leer en el club de lectura el otoño del patriarca, ayer fue el quizcle y lo acabamos de leer en el cle era precisamente ¿cuántos botones tenía el chaleco del general? y eran nueve pero mira que ahora que lo pienso hay factores que son, que a veces a uno le suenan pero a uno se le quedan eh... Al menos le quedan sonando, ¿no? Digamos, de, ahora que mencionas a Gabo, la, todas la, las... Eh, ahora me, me hiciste dudar, pero las guerras que perdió el general Aureliano día uh -huh. eh, siempre, o sea, si hay 32 fueron, no, cre, creo que fueron 32 guerras. O sea, sí, aquí tenemos ya, una Gabóloga tengo que nos miedo, va a decir... Ya no voy sí, a hablar pero de pero ningún dato preciso en, este, en vivo, porque tengo miedo. Eh... <risa> yo no sé, pero no sé por qué me suena que eran 32. Eh... Y bueno, no, agradecerles acá Mamando Gallo con, con el tema del quiz, lo disfruté también, está divertido, está divertido. Eh, como les dije ahí cuando hicimos esa, esa, esa pausita en la mitad, eh, muchas gracias por participar, a María Esther por decir que, eh, que el quiz es letal, porque es letal, muchas gracias, a ti especialmente. Eh, no, y a todos Ay, no, los eh, a... que eh, yo me lo gocé, eh, perdonen también pedir una disculpa en lo que pude haber fallado de ser tan disperso a veces, pero, pero lo siento, me cuesta, me cuesta. Yo eh, hablo de muchas cosas, eh, y pero bueno, así me la gozo, así me la gozo, la verdad. Eh, muchas gracias. Eh, me pueden buscar como Germán Cafore en las distintas redes. Eh, Germán, YouTube, guión bajo Cafori. Ah, ah, eso bueno, es si sí, sí, por, por esa ley. Germán, es que ves la ventaja de tener un, un, un apellido raro. Eh, <ríe> solo poniendo Cafore ya salgo. Eh, <ríe> pero les quería decir, bueno, YouTube realmente también tengo, pero no lo uso. Si quieren ahí en donde yo he comentado, pues me pueden seguir. Les advierto, todavía no voy a subir contenido, pero pues si quieren ahí... Eh, darle apoyo, listos. darle confianza. Sí, sí ahí es... es... El, el usuario con el que comenté hola, ese es mi usuario eh, de YouTube eh, y si quieren pues en las redes germán-cafore, bajo eh, intento subir reseñitas de un libro al día eh, y bueno no, como les decía muchas gracias y a ti Luis me la gocé, la pasé muy bien, encantado de conocerte y bueno ya sabes que por acá en Bogotá me tendrás que pagar un tintico chévere Uy, eh... chino, bueno, te lo voy a tener que pagar muy barato porque eh, hasta ahora, guiño, guiño, no ha habido ningún comentario, aporte, lo habrá en el futuro, igual, de todas maneras, Germán, te voy a invitar a un tinto y a algo más, una cervecita, <risa> cositas, voy a ir, tengo que completar mi compra de el, el tiquete que lo iba a comprar ahorita y no me funcionó. Pero tengo que ir, así que Allá nos vamos a pillar eh, Germán, qué chiva, ¿no? La verdad que estuvo muy divertida la conversación Ahí nos seguimos viendo Seguimos en contacto ahí con el content A ustedes, todos los conectados, muchísimas gracias En realidad también nos divertimos Mucho, aprendimos mucho con sus comentarios Yo Tengo varias notas acá de la, de la conversación Un abrazo, aplausos Y felicitaciones sí, Gracias a todos Listo, Germán ¿Nos vemos? Chao pues, feliz noche. Feliz noche a todos. Que descansen. Listo. Gracias por venir. Ah, no, espere, una cosita última. Eh, la próxima lectura conjunta será este libro, Nueve Cuentos y un Poema de Kate Chopin, una autora eh, estadounidense. <coughs> lo que tiene especial este libro es que lo traduje yo con una amiga. Eh, y como la editorial es una editorial muy mala porque no os publicó, <risa> empezando por ahí, te hace una... una, una... Editorial difícil, eh, complicada, eh, el libro está muy difícil de conseguir, pero como es una autora sin derechos y como yo lo traduje mi amiga también, pues eh, si se inscriben a la lectura conjunta, es decir, a la lista de correo, eh, van a tener el pdf gratis con los nueve cuentos y un poema que vamos a conversar el último, marcel, el último martes de abril a las 8 de la noche, eh, super invitados, ahí va a estar buenísimo, esta versión es bilingüe entonces eh, esa vez podremos criticar la traducción mía ahí de Juliana porque la invitada en esa edición será precisamente Juli, mi amiga, entonces Germán si quieres recibir, si quieres leer los cuentos, es una autora muy bacana eh, te inscribís y venís al en vivo y te parcheas esta vez ahí como espectador, sería muy lindo ahí tenerte y eh, ahora sí, nos vemos, un abrazo feliz noche, bye, buena lectura bueno, un abrazo para todos y, y ojalá, sí, me, me encantaría seguir participando como espectador, como, bueno. Espectador invitado, como todo. <ríe> bueno, nos vemos.